Seguimos con los entrenamientos de los Tigres del Licey. Me encuentro con Jorge Martínez, lanzador que será parte de la rotación iniciando la temporada y que se integró desde el primer día a las prácticas de los Tigres del Licey. Martínez, cubano y está aquí en República Dominicana por primera vez, aunque ya ha tenido experiencia en otras ligas del Caribe como en Puerto Rico. No, muy contento de estar aquí no y, y agradecido por la oportunidad que, que me está dando la, los dirigentes de, de los Tigres del Licey. Eh, el saber que estoy en el equipo más emblemático de, de la de la liga ¿no? y del de, de país, y me, me da un, un tremendo eh, compromiso ¿no? con los fanáticos y, y nada, vengo a trabajar duro y el día a día. ¿Cómo surge el acercamiento de los Tigres del Licey? Si tenía que ver también con la presencia de otros cubanos aquí, como Yunes Quimaya, como Francis Ley, ¿cómo llega ese acercamiento? No, ya, ya Maya me había comentado cuando, cuando venía para acá, pero yo no tenía eh, los papeles, ¿no? Eh, la residencia en ese momento no podía salir de los Estados Unidos, entonces lancé en la serie del Caribe y entonces aquí Aroboy eh, enseguida me llamó y, y ahí estuvimos conversando desde el primer día que, que tienen la serie del Caribe contra, contra el Cibao o sea, contra los gigantes. Eh, al otro día estuve recibiendo la llamada ahí del de señor Aroboy y eh, desde el primer día le dije que sí, que todo con toda intención yo iba a venir para acá. ¿Cómo fue la experiencia de, de estar con el equipo de los cangrejeros de Santurce? ¿Es parecido eh, el béisbol del Caribe en general a la experiencia de Cuba? ¿Cómo, cómo defines la experiencia? El béisbol del Caribe en general es, es eh, casi prácticamente el mismo, ¿no? Eh, se compite mucho, se compite mucho y, y la experiencia en Puerto Rico fue muy buena, ¿no? Ya que tuve la oportunidad de estar dos, dos temporadas y ganar las dos temporadas. Eh, espero que aquí sea lo mismo y y nada, seguir trabajando. Eh, vengo con la experiencia también de Cuba, que, que es un país donde te enseña a competir desde, desde que tú comienzas a béisbol mejor, y eso uno lo aplica a, la, a las series de, de invierno y te, y te da muy buenos resultados. Y de los tigres del Licey, que ya te habías enfrentado en la serie del Caribe a los gigantes, había al, algunos jugadores eh, reforzando ahí de los tigres, pero no es lo mismo ya estar en esta liga, quizás algunas cosas que, que has escuchado del mismo Maya, de tus mismos compañeros con relación a, a nuestra liga. Sí, eh, por supuesto que desde que llegué ¿no? me estoy dejando llevar, eh, Maya, Francis Ley son dos lanzadores que han tenido muy, muy buena experiencia aquí y que mejor, mejores tutores que eso, ¿no? para decirme cómo, cómo puede funcionar la liga y qué es lo que se debe hacer, nada, sé que estoy compitiendo a, a un muy buen nivel, eh, lo más importante es que estoy saludable y trabajando todos los días, y muy ansioso porque es día día ¿no? para demostrar lo que, lo, lo que soy capaz de hacer en esta liga. ¿Podríamos contar contigo hasta qué altura de la temporada? Si te, estarías la temporada completa, hasta donde lleguen los Tigres del Liceo, ¿cuál sería ese camino tuyo? Sinceramente, hasta que lleguen los Tigres del Licey okay. y como lo dije en otras entrevistas, ¿no? espero que sea la serie del Caribe y al último día de la serie del Caribe. Sabes que los cubanos aquí se sienten muy bien, te lo puede decir Maya, te lo puede decir Francis Ley y otros cubanos que también han accionado no solo con los Tigres, sino en la liga completa, porque dicen que somos muy, muy parecidos los dominicanos y los cubanos. Sí, cómo no, tengo muy buenas amistades aquí desde, desde Estados Unidos, ¿no? Y, y sí, son personas muy amables, me han tratado muy bien desde que llegué y, y prácticamente lo que llevo aquí son, son tres días y muy contento, muy contento desde el primer día que llegué y, y me siento como en casa. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo. Seguimos con más de Licey TV. Estuvimos conversando con Jorge Martínez de los próximos lanzadores de la rotación de los Tigres de Licey.